Trabajar con apego a la Ley Electoral 127, transparencia, capacidad para aunar voluntades desde la base, para lograr que en la provincia las elecciones fueran un suceso de pueblo, trascendió en el análisis de la labor realizada en los últimos tres procesos por el Consejo Electoral en la provincia: la consulta del Código de las Familias, elección de los delegados de circunscripción y las elecciones nacionales. En el intercambio se identificaron como fortalezas la eficacia en la identificación, selección y capacitación de las autoridades electorales. Reconocen la valía de vincular la experiencia con la integración de jóvenes. Los presentes se pronunciaron por lograr capacitaciones prácticas y mantener la actualización de los listados. La presidenta nacional, Alina Balseiro... Reconoció el quehacer granmense. un Gran Mense. es una estrategia que decidió el país para cómo nosotros intercambiar con eh, las autoridades de bajo, Porque eh, finalmente esto es un ejército electoral. Y este ejército tiene más de 80.000 personas. Pero más de 130.000 y más de 100.000 y más de 150.000 son trabajos en gran medida por esto Y es su autoridad electoral. Pero La ocasión permitió estimular a presidentes, vocales, supervisores, colaboradores de municipios, asimismo a las estructuras de la provincia. caponápoles aseguró que las elecciones en Granma fueron expresión de unidad y victoria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.